Seguimos con las acciones que mostraremos en nuestro próximo Facebook Live. El día y la hora serán el 13 de octubre a las 4 de la tarde. En el marco de la visibilización de las regiones por una toma de conciencia, tendremos como invitados a Familia Rodríguez Díaz, es una familia de personas sordas. Conoceremos la perspectiva de los padres en el pasado, tenían acceso ¿Podían casarse libremente? ¿Tenían acceso a la salud? Y después de la creación de Penascol en 1984, ¿cuál era su contexto? ¿Y después de la Ley 3.24, qué ha pasado? Estaremos hablando con ellos y haciendo un análisis histórico. Recuerden, esta transmisión en vivo será... Unámonos para visibilizar las acciones de estos 25 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana.